La Prefectura de Loja, en coordinación con el gobierno parroquial de Changaimina, Cantón Gonzanamá, realiza el mantenimiento de la vía Chiriguala-Changaimina. Milton Rodríguez, presidente del GAD, destaca los trabajos que viene realizando la Prefectura de Loja en conjunto con el gobierno parroquial. Se vienen realizando trabajos de mantenimiento vial, en este caso de la carretera Changaimina-Chiriguala, carretera asfaltada. Eh, trabajos que nos viene ayudando la la, la prefectura en este caso se está realizando un convenio un convenio entre la Junta Parroquial y el, y el Gobierno Provincial, en donde ellos eh, se comprometen a hacer el bacheo de la, de la vía Changaimina chiriguala y a su vez nos transfieren los recursos para que nosotros hagamos el desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas con gente de nuestra parroquia. Luis Alberto Ruiz, concejal rural de Gonzanamá, reconoce la labor de la entidad provincial en el mantenimiento periódico de la vía. Primeramente agradecer a las instituciones públicas como eh, el gobierno provincial de Loja y el gobierno parroquial de changaimina por preocuparse del mantenimiento vial. En esta ocasión, en el bacheo de la vía chirihuala changaimina eh, sabemos que la vía se construyó ya hace algunos años atrás y... Necesita mantenimiento rutinario que gracias a la planificación de la prefectura y el gobierno parroquial se la realiza todos los años. Agradecerles ya que eh, cuando sale el invierno acá en nuestra parroquia eh, justamente queda maleza y quedan algunos este, huecos que se producen por el, el mismo estado de, de tránsito el, el invierno. Eh, a veces eh, en algunas partes de la vía hay algunos deslizamientos y esto provoca que se deteriore eh, el asfaltado.